Muy buenos días, amables televidentes. Adiós, las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Es un pedido que hacemos para nosotros y todos ustedes y que él marque el inicio de esta semana laboral con toda la esperanza y fe de que vamos a cumplir nuestras tareas. Yo soy Francis Rodríguez y le damos la bienvenida a ustedes también al a de mañana. Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Fulvio, buenos días, ¿cómo te fue de fin de bueno, semana? Francis, bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo político, pero ¿Cómo? gracias a Dios, bien, un ejercicio de la democracia muy bueno. Bueno, ya tú nos darás el informe sí, de sí, si sí. tu candidato eh, alcanzó sí, el objetivo. Sí, sí, sí.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 ...la noticia nacional, local, internacional en este mundo globalizado. De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, ...que para el día de hoy nos dice que una vaguada en altura... ...va a estar rigiendo las condiciones del tiempo. Vaguada al nordeste del país, situada en el Atlántico... ...traerá aguacero disperso esta tarde y esta noche... La Oficina Nacional de Metrología de UNAMED mantiene la alerta metrológica para la provincia de Puerto Plata, debido a que los suelos de Puerto Plata están saturados, donde las precipitaciones pueden generar escurrentía superficial en las zonas urbanas, también desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, deslizamiento de tierra, exhortando a la población de Puerto Plata a estar atento. Para el inicio de esta semana... Las condiciones de meteorología van a continuar dominadas por la incidencia del viento cálido este-sureste que estará generando temperaturas calurosas, por lo que se recomienda a la población ingerir líquidos, usar ropa ligeras, no exponerse a las condiciones de radiación solar en las horas de 11 de la mañana y 4 de la tarde. En resumen, para hoy... Vaguada en superficie y ciclo diurno incrementarán la nubosidad esta tarde y esta noche, generando aguacero disperso, posibles tronadas y ráfagas de viento. <coughs> temperaturas calurosas durante el día, sistema de alta presión va a comenzar a incidir a partir de mañana en las condiciones del tiempo, trayendo menos campos nubosos a la geografía nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. Bueno, Fulvio, la verdad que la eh, amaneció con una neblina densa sí, en y, la zona y, sur y de la ciudad. Y anoche a la India una de la Francia. mañana, por ahí, 12 de la noche, empezó a caer una ligera llovina en algunos lugares de aquí de San Francisco de Macorís. Bueno, en pero el ámbito lo, Pero, lo, espérate, pero uh -huh. lo de, eh, un permisito, lo de Puerto Plata es algo de estudio. Sí. Sí, porque la semana pasada en solo una noche cayeron 272 milímetros de agua, que debe de caer en un mes entero, y cayó apenas en 4 o 5 horas. Wow. Y también ya finalizando la semana volvió a llover con gran intensidad también, cercano a los 150 milímetros lo que dice, ven acá, ¿y qué está pasando en Puerto Plata? Que se están concentrando esos campos nubosos y van directo hacia allá y está provocando esta, esta, estos aguaceros uh -huh. en toda la zona norte, en Puerto Plata. Pero y, es raro. Y para hoy eh, se, se está todavía con la alerta sobre Puerto Plata porque pueden ocurrir esos fenómenos otra vez en Puerto Plata. Bueno, pues me va a poner a re reorientar mi plan porque yo tenía que ir a Puerto Plata de trabajo hoy. Señora. No, no, puede ir. Pero, Pero hoy está en alerta. Bueno, Fulvio, <risa> en, en esta mañana, mucho eh, el acontecimiento más cercano es el, el de la, la convención interna del PRM. Pero también vale decir que hoy es 19 de, de, de marzo, eh, fecha que refleja en la en los anales de la heroica historia. historia del pueblo dominicano la batalla de Asua que fue la primera y gran batalla reafirmando el aire de, de independencia liderado por Pedro Santana y unos 2000 hombres que ya luego posteriormente se da la del 30 también en Santiago pero esa, esas datos son los que deben de permanecer en la conciencia del pueblo dominicano y que se entienda que nosotros como dominicanos nunca hemos osado tener la intención imperialista de adueñarnos o querer estar poseyendo la isla entera. Desde aquellos acuerdos donde se limitaba al gobierno de Francia, por España, predominantemente español, en esta zona, en esta parte, no nos quepan la menor duda de que el pueblo dominicano ha sabido reafirmar sus eh, intenciones de liberarse, no de ocupar. Así es. Por lo tanto, estas son de las cosas que nosotros debemos mantener viva como, como momento histórico y como memoria histórica del pueblo dominicano. Hoy que tantos negocian con deteriorar esa moral histórica y esa imagen de heroísmo y de patriotismo. Precisamente, Francia, ayer se marcó historia sí. en el ejercicio democrático de los partidos de oposición. El PRM dio ejemplo de que se puede hacer un ejercicio democrático donde las bases puedan elegir a sus dirigentes. Y ayer, sin necesidad de pleitos, en su mayoría pudieron votar eh, un 75% de los electores que estaban inscritos y también eh, pudieron ejercer su derecho a voto eh, todas esas personas que desde temprano estaban haciendo filas, deseando ejercer su derecho al voto para elegir sus dirigentes, aunque hubo retraso en muchos lugares con las urnas que no llegaron a tiempo, pero más valió el deseo de los militantes que todos los retrasos que pudieron haber. De 158 municipios no se votó en 13 y de 17 seccionales se pudo votar en 15, las demás están eh, pautadas para votar luego que se subsanen algunos inconvenientes del proceso logístico y puedan ejercer el derecho al voto, como es el caso de San Juan, que la parte urbana va a ejercer su derecho al voto eh, supuestamente este domingo y también eh, la parte municipal de Santiago, eh, todavía no, no, no se tiene la fecha precisa, pero sí eh, Montecristo y Santiago, y Alto Mayor y San Juan eh, pronto podrán ejercer su derecho al voto los militantes de esas demarcaciones. Aquí en San Francisco de Macorís eh, fue un ejercicio dinámico, una democracia eh, que demuestra que el pueblo quiere un cambio, que el pueblo quiere este, enrumbar el país, con nuevos dirigentes hacia lo que es el 2020. Aquí casi seguro que sea ya Olmedo Cava el próximo presidente municipal. <coughs> Hay eh, una lucha un poco cerrada con los secretarios generales municipales, eh, Antonio El Gallego y también eh, eh, Julio Lizardo Logan, pero... Todas las demás demarcaciones de las 19 zonas ya tienen sus presidentes elegidos, ya tienen sus secretarios elegidos y sus eh, consecuentes vices y, y sus secretarios. Definitivamente debo reconocer, y quien les habla ha advertido en muchas ocasiones a raíz de las Malsanas pretensiones de desquebrajar definitivamente el sistema de partido por un sector del danilismo de la República Dominicana En proponer primarias abiertas, que es una intención directa y clara De que el presidente y posible candidato a una nueva reelección Entienda que ya en el PLD él no tiene eh, posibilidad y abre el escenario y quiere abrir el escenario para que todo el con el que él cuenta fuera de su partido eh, vote en esas primarias abiertas. Hemos dicho que los partidos son organizaciones que gozan de personaduría jurídica producto de la ley y sobre todo establecida en la ley 275 como la de organizaciones y, y gremios que también refleja que todas están compuestas, entre ellas la ley 122, que todos están compuestos por órganos, y dichos órganos están compuestos por miembros que gozan de plenitud y ejercicio dentro de esa organización, y que allí pueden ser elegidos claro a elegir, claro pero claro. dentro de lo que son los intereses que motivaron la formación de esa organización, uh -huh. Si permitimos que esas organizaciones sean abiertas, entonces me tendrían que explicar cómo se formarían organizaciones con intereses comunes de un grupo determinado. Claro, eso es, es una contradicción a la realidad. A la realidad. Ahí nos conocemos todos, ahí todos fuimos y participamos. Y Tienen los mismos intereses. Y tenemos los mismos, los mismos intereses. A mí no me, a mí nunca. En lo particular que vengo del Partido Reformista. Mira lo que dice. Nunca. Al contrario, lo que hemos sido distantes cada vez más con el Partido Revolucionario Dominicano, que es el origen. Sí, mira lo que uh -huh. dice Francis Carolina Mejía. Uh -huh. Este evento debería de ser imitado por los demás partidos del sistema, para que adopten este proceso democrático donde la gente decida el poder, a través del poder de su voto, sus dirigentes que quiere. Bueno, precisamente lo que acabo de decir, Carolina, pero... En parte, difiero de ella. ¿En qué sentido? Repíteme la primera et eh, etapa, la primera parte de su, del párrafo. Que este evento debiera ser imitado por los demás partidos. Ahí. ¿Debiera ser imitado por los demás partidos? No. Es que los partidos, para su formación y subsistencia, tienen que hacer este ejercicio porque lo manda la ley. Así es. Cada cierto tiempo, los partidos tienen en sus estatutos porque todos tienen el mismo formato, lo único que cambia son los postulados o eslogan, colores, nombres, pero después de ahí, la fórmula de existencia y vida de un partido es que esos órganos se movilicen cada cierto tiempo y así la sangre que circula dentro de ese órgano que es ese partido son los militantes, no importa la categoría y lo encumbrado y el dinero y el color que tengan. Sí. Si son miembros de un partido, tienen la oportunidad de elegir y ser elegidos. Es que esa es la composición legal desde, desde el origen de los partidos. Mira, Entonces, Francis, no debemos seguir mandando un mensaje de duda claro. para darle paso a una serie de de desatinos políticos que solamente entierran la posibilidad de democratizar y de avanzar Mira Francis, el ejercicio no ha sido fácil Organizar una convención como la que nosotros eh, nos abocamos e eh, hicimos ayer No fue eh, una tarea fácil No. Porque, por ejemplo, aquí hay 19 zonas Se estaban eligiendo cerca de 200 líderes en diferentes eh, eh, aspiraciones, presidente, secretario, subsecretario, vicepresidente de uh -huh. zona y también municipal. En toda la provincia no se ejerció el derecho al voto en Aguasanta del Yuna, la reforma, porque las valijas llegaron muy tarde y no se ejerció en las coles. Son dos demarcaciones de la circunscripción 2, pero a nivel de toda la provincia, eso representa posiblemente menos de un 1%. Todo lo demás ejercieron el derecho al voto de una forma democrática. Primero, nos atrevimos a hacer nuestro propio padrón, nuestro propio padrón, que todavía tiene eh, la necesidad de ampliarse más. Después que pase todo este proceso, viene entonces y se apertura las nuevas inscripciones de militancias, del PRM. Ahora, lo que se hizo ayer, invitamos a los demás partidos que lo hagan, especialmente al partido del poder, que se atreva. No que lo haga, que, que se atreva. Lo que indican los, la, la ley. Pero que se atreva, Francis, que se atreva a hacerlo. Bueno, mira, en la, ayer. En la, en la garantía de. Ayer. De la existencia, porque aunque sí, hay muchos asalariados que están callados en el PLD, sí, mira, ayer, saben Francis. que le han estado pasando por encima. Sí. Por años. Ayer, Francis. Y a... deben darle, oh, escúchame, Fulvio, deben darle oportunidad al partido que se movilice internamente con este ejercicio y definitivamente cerrar la idea descabellada solamente para intereses particulares de ah. hacer primarias abiertas, de establecer con, eh, primarias abiertas que por demás son inconstitucionales. Ayer, Francia, algunos medios Discúlpame. de comunicación se empeñaban en buscar el problema en buscar eh, eh, que aconteciera algo. Se empeñaban en eso y mantenían esa importancia. Que rompieran de nuevo las silla. Sí, sí, se, se empeñaban en, este lado. en eso, okay. en eso. Y se olvidaban de la importancia del ejercicio democrático de ayer. Se olvidaban de la necesidad que tiene el país de fortalecer <coughs> sus estructuras democráticas. Ahora, en estos momentos que están débiles, en estos momentos donde tambalea, esta democracia incipiente que nosotros poseemos. Esa es la verdadera razón que debió de buscarse, la, el fortalecimiento del sistema democrático, con las bases, ejerciendo derecho libre, democrático, yendo a ejercer su voto y esperando hasta tarde, con ese interés de hacerlo, de elegir a sus nuevas autoridades. Hay algunas eh, declaraciones de los dirigentes locales el diputado el diputado Almedo Cabo, el diputado Franklin Romero, el candidato a la vice nacional Siquio N.G. de la Rosa. Hay algunas declaraciones de ellos que si están listas, productor, uh -huh. podemos eh, irla pasando. Algunas declaraciones de los dirigentes locales de San Francisco de Macorís en Mira. ejercicio a lo que se estaba haciendo ayer. ¿Están listas? Sí. Pasamos por favor a escucharla suficientemente concreta para saber, por ejemplo, cuántos votos se han emitido y cuánto han sacado cada uno de los candidatos, incluyéndome a mí. Ahora, claro en sentido general el proceso ha sido, ha sido bueno, eh, la participación en cuanto a la votación ha sido mayor, porque aquí en San Francisco eh, los materiales... De votación llegaron muy, muy tardío O sea, lo estábamos montando desde ayer A las a la, a la 4 de la tarde Y se fue a las 10 de la mañana Sin no embargo ¿Cómo se llevará a cabo la, la, la convención? ¿No hubo conflicto aquí en San Francisco? ¿No? Bueno, hasta hasta yo, no, no descarto la posibilidad de que se haya producido quizás algo, incluso sabe que hasta en la familia ¿no? se producen a veces ligeros inconvenientes, pero hasta ahora no tengo. ¿Cree usted entonces que el PRM se habrá fortalecido de, de esta convención? Claro que pues, sí. Por mucho que... Por mucha dificultad que haya podido haber, por ejemplo, a nivel del país, por alguna propaganda mediática del enemigo, en el día de mañana, yo creo que el PRM salió bien y esta prueba de fuerza. En el caso específico de San Francisco Macorís, realmente tuvimos un retraso en los inicios, porque las valías eh, llegaron eh, hoy en la mañana, pero eso se, eso se superó y luego se distribuyeron los diferentes centros de votación. Eh, realmente hubo una afluencia masiva de, de miembros de nuestro partido inscrito, que con derecho al voto. Eh, los reportes son de, de que se, la votación se hicieron con tranquilidad, eh, con un gran, si se quiere, podríamos decir, un gran compañerismo ¿verdad? entre todos los eh, participantes, los miembros participantes. Y nosotros que podemos es felicitar a todos, los, a todos los que intervinieron, tanto a los funcionarios de los... Centro de votación, los delegados, los votantes, los militantes de nuestro partido. Pues mira, gracias a Dios nosotros lo que tiene que ver con la provincia hemos salido airosos. No en este proceso. Entiendo yo que un 90, 95% de todos los centros de la provincia de Duarte pues, tuvieron convención. Nosotros estamos recibiendo ya las diferentes zonas, estamos recibiendo reportes de los distritos y de los sitios de la provincia y creo que solamente en dos zonas no se pudo votar. Pero, fruto de que no llegaron las boletas. Pero nosotros entendemos que tenemos un 95% promedio de efectividad. Correcto. ¿Cómo evaluó todo el proceso? Eh, según tenemos entendidos, eh, transcurrió de forma pacífica. Eh, ¿Qué tienen ustedes para decir eh, en torno a eso? Bueno, yo anduve la provincia completa en este proceso y todo fue en orden. Una camaradería excelente. Eh, aquí no hubo problemas de dependencia. Aquí todo el mundo trabajó. Yo me siento muy orgulloso de... Mis dirigentes, mis militantes en este partido, porque todos están trabajando sin recibir dinero. Y eso dice mucho, desde las 7 de la mañana. A lo que tengo en la provincia, hasta ahora, y quién sabe hasta qué hora, y eso dice mucho del deseo que tenemos de que este partido se adelante. ¿Cree usted que sale fortalecido el PRM luego de esta convención? Bueno, el partido de Cursi está fortalecido. Solamente hacer la convención, tratar de hacer la convención, el, el partido sale fortalecido. Ahora, muy bien, vamos a esperar ahora los resultados y vamos a esperar que los compañeros quedemos unidos hombro con hombro y luchemos para llegar a poder venir 2020. En el primer boletín, Francis, eh, de acuerdo a la, a la proyección, sí. Paliza tenía un 86%, 86.6, y Carolina un 79.19. Y dime de mi amigo. Eso fue en la primera de parte amigo, del boletín. Eh, Lee. No, no, no. Eh, todavía esa parte de los vicepresidentes Ajá. está en proceso. Ya. Sí. Eh, también tenemos algunas declaraciones. Eh, eh, dije, no sé si se escuchó que en el primer boletín, eh, Paliza tenía un 86.60% y Carolina un 79.19%. Sí. Tenemos también frases declaraciones nacionales. Ah, bueno, pero es interesante, antes de eso, sí. es comentar que ciertamente hay otro ingrediente. Es caras nuevas. Totalmente. Juventud. San Lobatón en la capital, Paliza a nivel nacional, Entonces, Carolina... Carolina que aunque todos, todos sabemos que es hija del expresidente Hipólito Mejía, su padre asumió la candidatura, y deja entrever que ha tenido una gran participación y un buen repunte a lo interno, a nivel nacional, la corriente Hipólito Mejía. Luis Abinader, quien lidera y representó, o... Oh, fue el apoyo, soporte de Paliza, se sostiene con un gran eh, porcentaje y eso quizás es allí donde reside, donde los mayores entendieron y dieron facilidad a la movilidad interna de ese partido. Eso es algo que hay que resaltar porque la juventud, lo nuevo, lo novedoso ¿verdad? lo novedoso son ellos esperamos que hagan lo propio en la renovación y en la forma de hacer política y sobre todo de hacer oposición no conozco las posiciones sobre temas nacionales puntuales que a mí me interesan de paliza de Carolina más o menos conozco sus, sus planteamientos pero aquí hay temas como es el tema de migratorio, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la economía. que Ya hoy, está casi a 50 el dólar. Y que nosotros veíamos... Y el tema de la corrupción. Y que nosotros veíamos a Hipólito como, como lo último, como, lo, como el demonio. Cuando tenía el dólar, a como ya lo traspasamos porque era 47 lo más que estaba... Y que nosotros le estemos... Dando aplauso a esto que estamos viviendo Donde nuestra canasta familiar ya pasó no se sabe a cuánto Con un dólar cincuenta Y el tema también de la impunidad Francis Las la últimas cosas que han pasado en la justicia Han sido fuertes, terribles Un mal precedente los Uno detrás del otro Los sicarios condenados a 30 años El que pagó Suelto Así mismo porque el cheque no decía que era para sicariato. Pero bueno, lo importante es que el ejercicio de ayer sobre la democracia da una esperanza de que se pueden fortalecer los sistemas democráticos del país. Hay nueva sangre, nueva juventud, que traerá como consecuencia una renovación en el campo geopolítico dominicano. Así iniciamos en de mañana. Manténgase ahí, que hay más contenido.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 El, verdor. El sabor. Yo me quedo aquí en mi tierra. La belleza. Guarana, Yo me quedo aquí en mi tierra, guarana, Así es, Supermercado Almanzar. Tan nuestro como las guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y ya llegaron las noticias, que en este caso por un percance nuestro compañero Vladimir, pero él se encuentra bien, vamos a darle a nuestro compañero y yo. Por primera vez, noticias internacionales. Vladimir Putin, reelecto, con más de un 70% en Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ganó las elecciones celebradas ayer en este país, con el 90% de los votos escrutados, Putin obtiene el 76% de los votos válidos. Con esta victoria, Putin logra su cuarto mandato en Rusia, que es de seis años. Es decir, que con esta victoria Putin va a completar 24 años en el poder. La verdad que ha hecho muestra de ser un estadista, un hombre de, de, de grandes dotes, con esta victoria Putin logra su cuarto mandato, así es. Bueno, en otro orden, reeligen al presidente de China a unanimidad, aquí se está dando mira, otro mira, mira, mira. episodio, ahí está el presidente Jin, de China, Jinping. China, Xi Jin, Jinping, fue Jin, el Xi Jinping, así es, reelegido en su cargo a una votación unánime en el parlamento chino. El presidente electo agotará un mandato de cinco años. Ahí vemos todos los actos y momentos en que es recibido y que el propio parlamento le otorga un nuevo mandato a unanimidad. De hecho, China es una de las revelaciones de este siglo convirtiéndose prácticamente una economía en una potencia económica que es una potencia y económica. y que a la vez lleva consigo un trabajo de despliegue porque china es un imperio económico pero no imperialista ya que no maneja su no maneja el tema de la imposición en sí. otros estados bien viniendo al plano nacional queman casas de trabajadores haitianos en pedernales bueno Vamos a escuchar algunas declaraciones. A mí me quemaron mi casa con todo. No me dejan nada. No pude sacar la familia, no más solamente. Le quemaron la casa y la propiedad del niño, que no tiene nada que ver con el caso ni con uno ni con lo otro. No es justo que nos tengan a los moradores de esta comunidad ya en unas zozobras tan grandes. Fueron tres personas que lo hicieron. ¿Por qué la provincia de Pedernales con sus lomas deben de estar atacando a los haitianos, quemando los ranchitos, quemándole sus cositas? Bueno, miren, esa, esa parte hemos repudiado. Sí, es que la siga de, de... Hemos repudiado la acción y la actitud que ha tomado el, el Pedernales. La verdad que, que, que repudiamos estas acciones de asumir por sus propias manos y además contra inocentes. Eso de verdad. La parte, eh, Francis, jueces suicida en Barahona. Ah. No, no, jueces suicida en Barahona, en parqueo de universidad. El juez de la Cámara Penal del Departamento Judicial de Barahona y profesor universitario Luis Alberto Díaz de la Cruz se suicidó en un disparo en la cabeza. Hecho ocurrido en el parqueo de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateva, centro donde impartía docencia en Villa Central, Barahona. Dios mío. Escuchemos declaraciones. No esperábamos esa, ese desenlace, esa situación. Estamos todos preguntándonos qué pudo haber pasado. Una situación difícil, ha sido una sorpresa esta situación que se ha dado aquí. Eh, vamos a esperar qué dicen las autoridades con relación a lo sucedido. Bueno, joven resulta herido tras deslizarse motocicleta en Avenida Libertad San Francisco de Macorís. Ahí vemos imagen de, de Frankeli Rodríguez, quien resultó gravemente herido tras deslizarse la motocicleta en que se desplazaba por la Avenida Libertad de esta ciudad. Según testigos oculares, recibió fuertes golpes en la cabeza, así como en distintas partes del cuerpo. Esta situación, vemos ahí las imágenes del joven accidentado, esperamos que pueda superar esto. Ministro de Educación afirma, centros educativos de San Francisco de Macorís van a ser intervenidos. Escuchemos las declaraciones de Andrés Navarro. Estamos ahora lanzando el, el programa eh, intensivo de recuperación de infraestructura escolar en todo el país. Ya se hizo el inventario por eh, regional y por distrito y vamos ahora a intervenir en eh, más de 300 centros educativos, planteles, que son los más, eh, eh, eh, digamos, eh, críticos en términos de infraestructura. Así es que y contamos con el apoyo de eh, Naciones Unidas para este plan eh, de gestión de riesgo pero de entrada vamos a estar interviniendo más de 300 centros educativos el mismo orden vamos a tenemos que el presidente de ADP san francisco de macorís asegura problemática persisten en centros educativos de nuestro pueblo veamos nosotros hemos tratado lo más prudente posible fuimos quienes le dimos todas las necesidades fuimos los que le planteamos al ministerio a través de la dirección regional, le mandamos vídeos de las situaciones de las escuelas, el abandono total de muchas escuelas, de hay otras que están en un 90, un 95% su terminaciones, entonces es penoso que todavía sigan insistiendo en el maltrato al magisterio y esencialmente a la organización magisterial, que es el ADP. Ojalá, que no sea una visita más de simulación de las que ha hecho el ministro, en la cual la última vez vino a Guisa y planteó que se iba a resolver todo y después de ahí es que está peor la situación. Escuchamos la declaración de Julián Hernández. Por otra parte, la Universidad Nordestana gradúa a 328 nuevos profesionales. En el acto, el rector de la misma asegura que la educación en República Dominicana avanza. Escuchemos declaraciones de Monseñor Fausto Mejía Vallejo, rector, Universidad Católica Nordestana. Simplemente nosotros estamos justamente cumpliendo 40 aniversario y esta graduación responde también a eso, en la celebración en la que hemos hecho un relanzamiento de la misma universidad. En este momento es una graduación justamente, podemos decir, casi extraordinaria. Se van a investir 328 nuevos profesionales, la mayoría son de medicina. Y esto nos sirve a nosotros ahora este 40 aniversario para justamente hacer una revisión como la estamos haciendo. Y al mismo tiempo un relanzamiento de la universidad sobre su identidad, sobre seguir avanzando. En eso llamamos la extensión donde la universidad también ten, tenemos convenios con nueve universidades y vienen todos los años un gran número de médicos y odontólogos a hacer operativos médicos odontológicos, ahora mismo acabamos de tener 75 médicos odontólogos y médicos. En otro orden, ultiman joven de varias puñaladas en Salcedo. El occiso se llamaba Luis Manuel Rosa Gómez y tenemos algunas declaraciones de familiares en este ellos eh, venían ellos estaban en una cancería con unos millarrones y viene ese loco por atrás y le dio y le dio esa puñalada eh, no tenían ellos alguna riñas no no ellos no tenían riñas ¿Dónde residía él? Eh, en el muerto. En el Matador de El Matador. En el Allá de El En el Salcedo. ¿El el ¿Cuántos años tenía joven más o menos? No, de 34 para abajo. 34. ¿no? ¿El nombre de él me dijo? Luis Manuel Ingrosa Gómez. Sigamos con los accidentes. Muere joven tras deslizarse motocicleta en Pimentel. La víctima es William Jefferson Serrano, de 23 años de edad, miembro de la Fuerza Aérea Dominicana, residente en la urbanización Caperusa de San Francisco de Macorís, quien falleció mientras conducía una motocicleta CG150 color negro en San Felipe de Pimentel. Qué claro. lamentable, qué lamentable que este joven... Miembro de la Fuerza Aérea Dominicana bueno, ya muerto esto de esta manera. Continúa dos muertos en trágico accidente en Carretera San Francisco, Las Guaranas. Las víctimas identificadas como Bienvenido Taveras de 68 años de edad y Elizabeth Ramos Taveras de 22. Ambos residentes en la comunidad de Huiza, en esta localidad. Caramba. Veamos declaraciones de apoyo e, e imágenes y declaraciones de familiares. Chocaron por atrás a Andirai y con su tío. El tío lo iba a llevar a su trabajo. Ella labora en, en, en esa cabaña. Exacto, pendenero. Que den seguimiento a eso, porque imagínate, ese niño que dejó. Pues no fue un perro que yo porque por lo menos sentí que tú sabes que, que de la cara, por lo menos. le pido a la sociedad que, que hagan justicia por mí. <risa> que busquen ese criminal, <risa> que lo busquen. <risa> Era muy bien, los dos son buenos, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos a buscarse a ese individuo. Que hay que hacer la justicia, que hay que hacer justicia. El Ajá, lo dejaron abandonado en el contén. Que mató a mi hermanita y me la dejó, dejó a mis niñitas huevas, no de tres meses. Ay, me dejó a mi hermana, ay, mi hermana me dejó a mis niños solos. Las condiciones de la carretera dominicana, tanto accidentes, sobre todo en esta provincia de Duarte. Por otra parte, hieren a tiros a joven que supuestamente robó celulares. Y oigan lo que dice él, sintió curiosidad por los celulares. Se le pegó. Anderson Junior Taveras confiesa, robó celulares. Escuchemos. Esa heridas bien, que yo andaba para el campo y veo un vehículo parado.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 ahí bueno. están las declaraciones se recupera el dirigente popular herido de puñalada en San Francisco de Macorís declaraciones de Virgilio Terrero FIFO, vamos a ver bueno, miraba FIFO ahí mira yo estaba aquí en el negocio y pasó un inconveniente yo estaba desapartando un problema que hubo y, y por equivocación le tiraron a otra persona y a según yo me metí para que no me cortaron a mí ya gracias a Dios estamos en la casa Gracias al pueblo de San Francisco Macorís por la solidaridad que tuvo conmigo, eh, a los programas de Telenor, a la familia de Telenor entera y de especial a Frankie Romero, que se apesonó automáticamente pasó el hecho. Se apersonó al Pino La Vega eh, y a todo el que se ha preocupado, que ha llamado, que ha orado, que no hay una cosa más grande que la oración. Nos sentimos muy bien, nos sentimos bien complacidos y gracias de corazón a todo el mundo, hermano mío. Qué bueno, que ya está eh, recuperándose y está en esta condición y nos está dando declaraciones el mismo FIFO y nos explicó. No, y lo de bueno hecho, es... eh, tanto en, la, en el reporte que temprano de la mañana eh, Matute, desde Nueva York, eh, hizo gestiones a través de su página web y de la contacto, nos contactó y nos puso en conocimiento de lo que había sucedido en esa madrugada y aquí en, de mañana empezamos a hacer la solicitud de que se necesitaba sangre para FIFO. Y gracias a Dios, mírenlo ahí. Eso bueno, es importante. Bueno, Francis, las dos noticias internacionales que tenemos cambian la geopolítica mundial. China, al elegir nuevamente a Xi Jinping, yu, eh, Xi Jinping trae como consecuencia cinco años más de Xi Jinping y también seis años más de eh, seis años más de Putin, pero lo de China se está ventilando que sea eh, vitalicio. Bueno, Entonces, de hecho eso es lo que el Parlamento eh, le ha establecido. Sí, se mantiene la de cinco años, sí, pero prácticamente es un mandato ininterrumpido. Ininterrumpido, pero qué sucede en China? La base de su gobierno, ¿tú sabes cuál ha sido? La corrupción. En China no se puede relajar con eso. Puede ser del mismo parlamento. Y si es condenado a muerte, muere. Muere. Por asunto de corrupción. Es decir, que la transparencia es la base. Es la base del desarrollo. Y la No permisibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la corrupción que tanto nos aqueja por estos lados. Es un voto de honor que tienen ellos. Definitivamente, eh, este hombre ha y llevado quise resaltar esa parte. Sí, este hombre ha llevado a China por otro sendero. Está lo que se llama la ruta de la seda y que prácticamente dará vuelta al mundo con, el, con la estrategia de negocios de China y el dinero de China. Sí. En otro orden, al reelegir a Putin en Rusia, ciertamente que la geopolítica mundial lleva otro sentido, porque ya sabemos cómo... Está el comportamiento de Estados Unidos en la política internacional con la nueva gestión de Donald Trump y que ha habido movilidad interna en el, en el orden eh, estatal norteamericano. La verdad que es interesante lo que se está dando en el mundo con estos dos líderes en sus ámbitos. Queman casa trabajadores haitianos en Pedernales. Esto tiene que llamar a la concientización del pueblo dominicano, porque de lo que hemos estado tratando es de que el Estado dominicano asuma el rol que le compete. No que en esa indiferencia y en ese proyecto gubernamental o político que ha manejado el Estado dominicano de permitir que vengan aquí a decirnos que nosotros tenemos que aceptar una cantidad x de haitianos como descendientes de dominicanos, sin serlo, también se han colado y han permanecido en la ciudad fronteriza de Pedernales una cantidad indeterminada, predominantemente indocumentados, todos. Pero esa hegemonía se rompe, producto del asesinato de las dos ancianos por dos hermanos acompañados de un tercero que se fueron a Haití y que fueron atrapados, uno de ellos, con el motor del señor. Y que de forma burlona y no cooperadora, la autoridad de, ese, de, de, de, de Haití, Decidieron no entregarlo porque no tenemos tratado de extradición a sus nacionales. Es decir, Haití, que no existe, que es un Estado fallido, en cosas se cumplen las leyes. Aquí no. Pero de ahí que los dominicanos asuman procesos de venganza a inocente, los repudiamos. Pero también hay algo más en el, en el, en el, en el trasfondo, Fulvio. Los mismos grupos que pretenden arrodillarnos pueden ser promotores de estos actos vandálicos para achacárselo a la comunidad de Pedernales que está tranquila. Sí, eso se puede dar. Eso se puede dar. Por Cuidado parte, con eso. Por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís, el ministro Navarro estuvo hablando de que va a intervenir los centros educativos de la provincia y. El presidente de la ADP, William Hernández, le sale y le recuerda que esta misma palabra dijo eh, años atrás, cuando estaba eh, ingresando como nuevo ministro, y que hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada educación, con los planteles educación. escolares. Pasamos, eh, por ejemplo, la escuela de Hosto, cómo está filtrando a... a dos o tres años de haber sido construida y se está dañando, también otras escuelas que están en las mismas condiciones y otras que están abandonadas, que no se han culminado su construcción, más de cuatro años paralizadas. Y de acuerdo al ministro, aquella vez dijo que iban a intervenir los planteles. No lo intervinieron. William Hernández se lo recuerda y le dice al ministro que recuerde que ellos le llevaron la lista, que en este momento cumpla, cumpla su palabra y pueda entonces intervenir los planteles escolares que están en necesidad urgente de que se terminen y otro de que se reparen. Bueno, mira, en, por allá en Barahona nos preocupó mucho que el suicidio llegara a un hombre de ciencia y sobre todo del derecho juez pues, se suicida en parqueo de Universidad de Barahona, en donde este juez de la Cámara Penal del Departamento Judicial de Barahona y profesor universitario Luis Alberto Díaz de la Cruz se suicida en un disparo, con un disparo en la cabeza. ¿Qué pudo haber estado pasando a este juez, señores? Bueno. Hay muchas cosas que pensar, dicen que van a averiguar las últimas llamadas de su celular. Qué Por pena. otra parte, felicitamos a la Universidad Nordestana, porque este sábado graduó 300 nuevos, 328 nuevos profesionales. Los que nos preguntamos, ¿esos 328 nuevos profesionales encontrarán plaza de trabajo? ¿Encontrarán ellos la plaza de trabajo de sus profesiones a las, que, a las cuales... Ya ellos se graduaron el sábado. Esperemos que sí. En el mejor de los casos, que así suceda. Felicitamos bueno. a la universidad. Por esta felicitaciones graduación. en estos 40 años y esta graduación especial, prácticamente, en razón de, de los 40 años de de su nacimiento o fundación. Lo que lamento es que la universidad ha perdido un poco de efectividad en la forma de promover sus actividades. ¿no? No, antes llegaban las invitaciones y uno como que se... Yo para mí las fotos que fueron subiendo eran como un poco... No sabía que había una... Pero qué bueno... No, excelente. Señor. Que estén y, y, arribando y a los 40 años nuestra casa es, de alto Es un estudios. momento para que en los 40 años la universidad se someta a una reingeniería en asunto de prioridades de carreras universitarias. Yo ha hecho todas. una selección especial en la parte de medicina, odontología, en la parte de arquitectura, ingeniería. Ok, también puede hacer en la parte tecnológica y en otras eh, carreras que está exigiendo este mundo moderno. Ojalá que sí. Por otra parte, muchos accidentes aquí en San Francisco de Macorís, accidente en la provincia, dos muertos en Las Guaranas, deslizamiento de otro en Pimentel que murió también. Qué lamentable que sigamos siendo una de las provincias donde más accidentes ocurren en nuestras carreteras. Y con esto contribuyendo a, a, ese lament a esa lamentable estadística que seamos los primeros eh, en las Américas de muerte por accidente de tránsito. Qué pena, qué lamentable. Dos personas mueren, mueren ahí en la carretera eh, Las Guaranas y una persona muere en Pimentel. Y todos los dos casos, Francis, sí. motocicletas involucradas. Pero tú sabes y los demás casos de heridos, motocicletas involucradas. ¿Tú sabes lo que los es más preocupante? Que conductores de vehículos de cuatro ruedas Cometan el accidente y se vayan y, y abandonen Y abandonen Eso es criminal Totalmente criminal Porque tener conciencia tranquila Sabiendo que usted mató dos personas E irse Aquí tenemos que analizarnos y, re, y revisarnos. Porque hemos dicho la responsabilidad que entraña conducir, movilizar un vehículo. Nadie quiere accidentarse. Pero cosas de la vida, uno u otro comete la falta y nos involucramos. Dios sí. nos libre. Sí, sí. Pero de ahí a usted abandonar, como pasó con, con el obrero que hoy está recluido y va a permanecer por más de seis meses en cama, que Dios quiera no tenga lesiones permanentes. Y ver estos informes de la noticia del fin de semana y saber que hay una joven de 22 años que deja a un niño de meses y a su tío de 68 años muerto y que se fuera, que no se sepa cómo como por verlo caer, Dios mío, nos bueno, libre de, de, de, del mar que a otro le sucede. Mucho suceda. accidente, hace falta mucha cordura en nuestras calles. Hace, y responsabilidad. Hace y con... falta también responsabilidad, también saber que al conducir es una responsabilidad que se le da a usted, porque ese vehículo puede ser eh, puesto como un objeto que cause muerte. Entonces, el asunto del tránsito, el asunto de conducir es de mucha responsabilidad. Y nuestras carreteras no son de las mejores. Hay muchos vicios de construcción, otras están en muy mala calidad, otras le falta señalización. En fin, hay que tener cuidado al conducir. Y aquí, Francis, eh, le damos las gracias por la recuperación de FIFO, de Virgilio Terrero FIFO. Qué bueno que ya está en casa, que no pasaron cosas mayores y se pudo recuperar. De ese de esa lesión sufrida En ese eh, incidente Donde él estaba Desapartando personas Que estaban en, en una contienda ¿Verdad? En una contienda Y él se puso a desapartarlo Y sufrió una estocada qué bueno que ya sí. lo tenemos aquí Y lo vemos agradeciendo Dándole gracias a Dios dándoles también las gracias Al pueblo de San Francisco de Macorís ...por el apoyo brindado... ...bueno si ese es el negocio de FIFO... ...de FIFO también decirle... ...que después que terminan las labores... ...que limpien el área... ...que se ve raro eso... Sí. ...se ve muy feo... ...el negocio no puede ser así... ...deben si de se limpiarlo... Es que sí, sí, sí. ...deben limpiarlo... ...claro... ...mucho vaso... ...muchas... Sí. ...sí... ...bueno... ...estas fueron las noticias para... ...el día de hoy... ...de mañana... ...manténgase ahí... ...que en breve volvemos... ...tenemos entrevista central... ...al diputado Olmedo Cava... ...con relación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 Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición, NutriBeauty, por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Y luego de las noticias y de la información. Ya les damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega Buenos días Raquel, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días, te fue Francis? el fin de semana? Francis, muy bien, los ajedreos de siempre Muy bien, gracias, adiós, buenos días Fulvio Muy buenos días Raquel Buenos días a ustedes, amables televidentes, gracias por estar ahí un, par, un bloque amplísimo de noticias Ay sí Sí, en este día de San José, esposo de la Virgen María Así que a todos los que lleven José, Felicidad y bendiciones en su día Bueno, Yo a quiero, todos los José Sí, de entrada también dar, eh, dar eh, esta información de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de aquí, de San Francisco de Macorís, de la urbanización Andúcar, eh, ya elaboraron su programa de Semana Santa. Para el viernes Dolores, próximo viernes 23, a las 4 de la mañana, habrá una caminata penitencial hacia Gepsemaní. El punto de partida es el Colegio la Alta Gracia. A las 6 de la tarde, los siete Dolores de la Virgen, el centro parroquial y a las 7 de la noche la eucaristía más adelante cada día vamos a ir mencionando día por día la programación que continúa ya después del viernes dolores con el domingo de ramos el 25 así es que estar atentos con vamos a dar seguimiento a todo el programa de actividades de la semana mayor mucho con esta semana para descansar vacacionar no es que no tengan el derecho libre albedrío existe, entonces, pero hay que hacerlo con prudencia y los que nos quedamos y participamos de los eventos litúrgicos, por supuesto, es una muy eh, buena opción, porque el año queda interito, para, como dicen mis abuelos, para es. disfrutar en la playa, <risas> río y donde quiera, a veces cuando está demasiado conglomerado disfrutando en un mismo lugar, entonces es propicio para que ocurran incidentes, eh, riñas, los accidentes de tránsitos, las intoxicaciones por alcohol, por comida, el descontrol con los menores, todo eso lo vemos y queremos que estas cifras es, sean menores, así que vamos a orar a Dios por ello. Bueno, tenemos algunas menciones que hacer como de costumbre, inicia usted hoy. Como de costumbre, eh, ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces, los microorganismos que nos ayudan a tener cero malos olores en los residuos sólidos, en nuestras granjas avícolas, porcinas y ganaderas, cero moscas, cero gusanos, también en las plantas de tratamiento, en las zonas hoteleras, este mal olor en los campos, en las lagunas, en los campos de gol, eso se corrige con los microorganismos eficaces. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120. Sea responsable y desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Bueno, yo lo recuerdo que he visto de Seana, Seana, donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10, gracias. Aciana. les recuerdo que estamos ubicados en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier, 809-588-2395. Encuentra a todos los atuendos ahí. Si quieres, si eres de lo que te vas a disfrutar de nuestros eh, diferentes lugares eh, tropicales que tenemos en República Dominicana, ríos, playas, eh, turismo ecológico, pues ropa para esas ocasiones las encuentra en Asiana. Pero si te queda para ir a la iglesia, los acto también ropa formal, casual. Si vas para una boda, una actividad especial. También encuentra ese, ese outfit en Ciana Donde vestir a la moda cuesta menos Bueno, yo le tengo la recomendación de visitar al doctor José Tejada En Ozon Nature, que es la clínica que trata de forma natural Sus afecciones de salud Y tenemos la terapia del dolor Ozonoterapia, quisionología aplicada Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe Segundo nivel, módulo 29 En su teléfono 809... 294-6426 Son Nature, la clínica que resuelve sus problemas de salud de forma natural Bueno, yo recordarles también que pongo mis manos en manos expertas, Ancor Bar cuida tus uñas, vaya usted también en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A, ahí estamos, 809-744-5910 Bueno, y en las Guaranas ya sabe que no tiene que salir de las Guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado. Supermercado Almanza lo tiene todo. Allí usted encuentra vegetales frescos, con todo lo que es cuidado personal para bebé, para compartir en, un resta en el restaurante, en la cafetería, en la heladería, en fin, todo lo que usted busca. Supermercado la Almanza. con dulce. Ah, bueno, ve? que ahora ¿Te ya te está... El... Todos los ingredientes. Y Vamos si, a ver. Y si sí, usted sí. quiere verse bien y, verse y cuidar sus ojos, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. En óptica máxima visión, usted puede encontrar el lente que busca, la montura que busca. Además de verse bien, va a cuidar sus ojos. En la calle Castillo, esquina La Cruz frente al gran porvenir, en el teléfono 809-588-7675, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty, somos distribuidores exclusivos de los productos Bionaturia y Organic Skin Kit, ahí está en pantalla el teléfono 829-497-9091 producimos jabones totalmente orgánicos y también cremas para el cuidado de su piel en Nutri Beauty, acá en San Francisco de Macorís, en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver, 809-244-0028 otra vía de comunicación en Nutri Beauty centro de medicina estética y nutrición. Y para esta eh, Semana Santa Raquel si tú quieres cambiar de vehículo irte en una jipeta uh -huh. irte en un carro como nuevecito recién importado el Gordo Automol, el dealer que tú andas buscando para montarte bien ese que tú andas buscando que tiene la máquina que tú necesitas Gordo Automol, Avenida Antonio Guzmán Fernández allá usted lo puede conseguir con la amabilidad del Gordo usted se va bien montado bueno, así es. Mira, tiempo. ya llegó el tiempo para que Fulvio nos traiga un tema en inicio de semana y nos dé una idea en base a su tema para que analicemos cómo la vida nacional nos, nos mueve a todos los ciudadanos. Así es, adelante Fulvio. Gracias Francis, muchas gracias Raquel, yo quiero que producción me mantenga la imagen de Alberto Ramírez Alcántara Alberto Ramírez Alcántara fue el joven que debió de graduarse en UNICARIBE y quedó esa silla ahí vacía porque un día antes lamentablemente para robarle su celular le quitaron la vida este joven meritorio suma con laude matemático físico que quién sabe lo que podría seguir siendo con este ímpetu y este deseo que él tenía de crecer de estudiar, de desarrollarse de ayudar a su madre se había ido a la capital a estudiar y a trabajar, trabajaba y estudiaba Alberto Ramírez Alcántara y aún trabajando logró esta clasificación suma con laude en la Universidad de Caribe en una de las carreras donde se necesita más tiempo, más dedicación, más talento, como son las matemáticas, las ciencias físicas. Y lamentablemente, antes de graduarse un día antes, ya con la toga comprada, el birrete comprado, pago el derecho de graduación. Todo. Sus compañeros simplemente miraban y enfocaban esta silla vacía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en las calles de nosotros? Es un reflejo de la degradación social que hay, de la falta de esos valores intrínsecos del ser humano, de esa existencia real de responsabilidad. En nuestro pueblo nosotros tenemos unos barrios, por cierto, ya nosotros llegamos cerca aquí en San Francisco de Macorís a 138 barrios y sectores, pero hay algunos de ellos que tienen las calles vendidas, que tienen los pedacitos comprados en el bajo mundo del microtráfico y deben de pagar tarifa por estos pedazos de calles y donde hay menores cuidando estos pedazos de calles y donde hay también abuelos cuidando estos pedazos de calles que le sirven a un representante llenando el círculo llegando entonces hasta la parte de las autoridades que tienen que velar por esto trayendo como consecuencia una creación de un comercio oscuro que ha desarrollado ciertos sectores como es la compra, la reventa de celulares que van y caen a estos lugares que luego alguien los recoge y los ubica nuevamente en el mercado nacional o internacional y ya se ha formado como si fuera una red una red especializada caminando en un <coughs> sendero que todo el mundo lo conoce y nadie se atreve a hacer nada. Y cuando nos tocan las puertas, que no hay una sola familia a la cual no se le ha tocado la puerta, es difícil que, que exista una sola familia, que exista una familia a la cual no le haya afectado las actividades de estos sectores no hayan sido eh, atracados o no hayan sido robados y en peor de los casos ha fallecido o han herido algunos miembros de la familia. Es, este es un panorama de una violencia silenciosa que se está viviendo en nuestras calles, en nuestras casas. Aparte, de esa que se vive así a la luz pública, que las autoridades continuamente uh -huh. quieren opacar, quieren callar. Y aquí en San Francisco de Macorís no estamos exentos de eso. Somos parte de esa violencia silenciosa que se vive en cada barrio, donde a los niños no se les deja ser adulto por un asunto de edades normales, en la parte evolutiva del crecimiento humano Sino que son adultos a, a temprana edad Donde a las niñas se les somete a responsabilidades Que en la mayoría de los casos le castra su desarrollo Ahí están las estadísticas de los embarazos en las adolescentes Que lamentablemente... Eh, forza más eh, la posibilidad de desarrollarse y de crecer y de ser un ente de bien en la sociedad y trae como consecuencia más pobres, trae como consecuencia más calamidad y también más violencia. Y a los pocos años usted puede visitarlo, puede verlo, puede compartir en algunos sectores y se puede ver que tienen ese rostro, aún siendo niño, ya cargado con secuelas de violencia encima. Y usted puede ver esos rostros también de esas niñas ya cargadas con una experiencia que pertenecen a mujeres mayores. Entonces, esto ha traído en nuestra sociedad esta violencia silenciosa, cosas como esta, que salen a la luz pública donde Albert Ramírez Alcántara no alcanzó a graduarse, pudiendo haberle dado a este país un físico, un matemático, y quién sabe, un inventor, un gran desarrollador de fórmulas para la humanidad. Y esto se refleja también en la estancia alta, donde la última sentencia de un tribunal, descarga al señor Quevedo, donde los sicarios confesos admiten haber cometido la acción y donde ellos mismos en su testimonio dicen que fueron enviados, que fueron pagados por ese fulano. Sin embargo, la justicia lo libera por los vínculos políticos que él posee y encarcela a los ejecutores. Y la jueza se basa en una de las cosas que se basó, en un cheque dirigido a esos sicarios, porque ese cheque no decía, como pago de su trabajo, porque ese cheque no decía que fue por ejecución, que fue por sicariato como aquel ladrón que coge algo que no es de él por cierto, por eso es ladrón entonces viene la persona afectada y va y pone la querella y allá le piden una cinta de video allá le piden una demostración gráfica allá le piden testigos que tiene que reunir como que estuvieron en la escena en fin, como estructurado todo el sistema para que la delincuencia salga bien y quede bien. Pero resulta que en nuestro país los buenos somos más, los buenos son más, son más los buenos. Y unos pocos son los que han dañado esta sociedad y son los que han querido dañar esta sociedad. Recientemente con esa graduación de la Universidad Nordestana, 328 estudiantes. Eso levanta el ánimo, levanta la esperanza de poder ubicar esos nuevos profesionales en esos nichos de trabajo. Pero ¿dónde están esos nichos de trabajo? ¿Qué ha hecho esta sociedad para eso? ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Hacia dónde van a ir esos talentos? Pero bueno, ya esos pertenecen a un espacio privilegiado que se ha podido educar. Y aquellos más de 500 barrios que tiene nuestro país, donde la juventud pululan a diferentes horas del día, porque no tienen dónde ir a trabajar, que no trabajan, que no estudian, traen como consecuencia entonces un terreno fértil para delinquir y llevar el luto a familias como la de Albert Ramírez Alcántara. Esa violencia silenciosa, podrida, que atrapa a las familias, que atrapa a la sociedad dominicana. Y es el pueblo quien debe de levantarse, porque a la raíz de los hechos, todo está totalmente organizado en el bajo mundo. Le hace falta entonces a las autoridades competentes que se organicen mejor de lo que ellos están organizados. Y en el peor de, en, en el peor de los casos, son esas autoridades competentes las que dirigen, poniendo más en peligro entonces a la sociedad dominicana y como he dicho son más los buenos que los malos todavía hay esperanza en esta sociedad cada vez que uno de esos de nuestros hijos se gradúa todavía hay esperanza porque la educación es la educación el ente principal para poder desarrollar y salir de la pobreza y ojalá que no nos toque a nosotros Sufrir lo que ha sufrido esa familia de ese joven Que tuvo que dejar esa silla vacía Por esta violencia silenciosa que nos arropa Bueno, gracias Fulvio, así es La sociedad tenemos que reorientarnos y reinventarnos Y la autoridad Yo siempre digo, el negocio de las piezas de estos celulares Debemos de romperlo para que no tenga validez o interés para que una vida no se pierda por un simple celular el mío está roto y yo dije que no hasta que no tenga la posibilidad de cambiarlo desde fábrica no lo voy a, a ir a una de estas tiendas que tienen todas sus piezas de celulares sin comprarla eh, oficialmente en compañía y lo que hacen es que compran a estos delincuentes para sustituir piezas de los mismos vamos a hacer una campaña diciéndole no al negocio del celular para que ya se cese o se pare la pérdida humana por quitarle un celular a un estudiante en este caso a un bachiller ya a graduarse ingeniero verdad de ingeniería físico, físico matemático físico matemático que tanta necesidad una, tenemos hay muy pocos no bueno, pero eso, bueno. eso es una así es, gracias. el único prácticamente me imagino que era de los pocos que iba a salir de ahí Muy bueno, lamentable este caso nos vamos a una breve pausa, un de una vez con Olmedo Cava que está aquí él es el virtual ganador, así dicen los números vamos a ver, a ver. vamos a la pausa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 El 2018 sigue en en la pista MM Racing Speedway de San Francisco, Atilio, Salida, Villa Tapia. Y este mismo domingo, 18 de marzo, la primera carrera puntuable del campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad. Desde las 10 de la mañana y con más gratis hasta las 12. Además, la gran rifa de un saque Tauro Turbo. Invitan Martín Templario, Mona Moto Racing y Telenor.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 Gracias por continuar con nosotros acá en de mañana. Llegamos al Café Caliente, la entrevista central y lo prometido es deuda. Aquí, por aquí pasaron todos los candidatos, algunos de los puestos que en el día de ayer el Partido Revolucionario Moderno estaba concursando en sus elecciones internas. Pues uno de ellos fue Olmedo Cava y él dijo... Si yo gano, aquí vendré, y aquí está, porque es el virtual ganador a la presidencia por el municipio de San Francisco de Macorís, según las estadísticas. Buenos días, bienvenido Olmedo, sí, diputado gracias, Olmedo Almedo Cava. Gracias, buenos días, Raquel, Francis, mi amigo Ureña, a los amigos televidentes, realmente tal y como habíamos prometido, ¿verdad? Estamos aquí y siempre estaremos eh, con, con, cumpliendo con, con nuestra gente y con ustedes, ¿verdad? Un compromiso ya... De tar... Primero, ¿cuál será, en principio, tu línea de trabajo? Y sobre todo, sabiendo que hay sectores que intentaron alcanzar el, la posición y que no alcanzaron, con ellos. ¿Lo invitaría a trabajar? Mira, yo, yo quiero que me permitan, primeramente, sí. yo quiero comenzar felicitando a todos los miembros eh, de nuestro partido, a los que tuvieron inscrito en el padrón, un padrón que nosotros eh, prácticamente en esta provincia, por algunas dificultades, lo construimos en, prácticamente en 15 días, en, en aproximadamente 15 días. Y con el entusiasmo que los compañeros en esa oportunidad fueron a verificarse y fueron a reinscribirse, porque había que reinscribirse eh, con todo lo de la leve, con un requisito, un protocolo, sí. para poder participar en el proceso convencional. Igualmente, quiero felicitar eh, a todos los que participaron en el proceso, eh, en, toda la, en la provincia, aquí en el municipio de San Francisco de Macorís, eh, comenzando por el que estuvo compitiendo, eh, por, por el cargo eh, al, al cual nosotros prácticamente habitualmente somos electos. El doctor Ángel Armanza tiene todo bueno, mi respeto. Sí. Él sabe que nosotros eh, nos, encontramos en, en mucho, nos encontramos en muchos encontramos muchos lugares. Eh, y siempre, el mismo. cuando yo fui a votar ayer eh, a la zona L, la misma zona de él, nosotros yo ahí en, en el tejar ahí eh, eh, frente al Colegio de la Alta Gracia, nosotros mm. incluso nos tiramos fotos y demás porque... Eh, él es parte, yo lo considero él parte de la familia. Eh, eh, como médico, vamos como vamos ¿Cómo permitir, medo que nos traigan el cafecito caliente? Okay. Ah, muy bien, sí, muy, muy bien. Que bien que muy de claro. <risa> bueno, eh, realmente esto es lo primero que yo voy a hacer. <risa> este, el desayuno, Almedo Claro que sí. ¿No, ¿no ha dormido, medo Bueno, muy, muy, muy, poco, poco, muy poco, muy poco. ¿verdad que gracias, sí? a Ter, gracias, Tere, Gracias por el cafecito. Teres, Interesante Salud. esa salutación a toda la, eh, la militancia perremeísta pero cuéntenos un poco del procedimiento en San Francisco de Macorís cómo se dio antes de entrar en otros detalles. Porque a nivel nacional hubo lugares donde no pudo realizarse la votación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se Mira, dio, ¿Cómo dio eh, usted por ejemplo, el procedimiento aquí? Eh, aquí se dio bien. Eh, hubo un, un pequeño retraso porque eh, realmente los materiales, eh, las valijas, ¿verdad? Donde llegan los materiales, en vez de llegar el, el sábado, llegaron el domingo a la mañana. Eso fue incluso cubierto por la prensa, o sea que no, eso fue público, ¿verdad? porque eso no hay por manera. Supuesto. Y claro, y ahí entonces se procedió a entregar a partir de esa hora todo el material, los compañeros funcionarios de los diferentes municipios y distritos y las zonas de la provincia comenzaron a retirar el material. Aquí se comenzó a votar alrededor de las 11, 11 y media, a las 12. Eh, la verdad que eso mermó un poco la participación. Porque ya antes de las 8 ya habían filas en muchos lugares y entonces al presentarse ese retraso, pues realmente eh, algunos no regresaron después para eh, volver a participar. Pero inmediatamente se instalaron los centros de votaciones, eh, se agilizó, eh, comenzaron a votar como es lógico los centros de mayor votación, por ejemplo, eh, lo que corresponde a la zona F. Eh, era, era eso es la zona de Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo. Eh, por ejemplo ahí se tendió y, y, y anoche todavía a la, a la, creo que a las 8 de la noche estaban votando todavía en esa zona ya. y en otros lugares también o sea que nosotros realmente hubo disciplina, orden hubo nadie? disciplina, orden, realmente un comportamiento eh, porque claro está, sí. esto es un partido que todos estamos comprometidos eh, donde los compañeros han asumido una gran responsabilidad y yo realmente estoy sorprendido. Y tiene que ser así, ¿eh? porque el PRM es un partido eh, que tiene que dar ejemplo. Así lo hemos manifestado nosotros, a todos nuestros dirigentes, a nuestros miembros. Y lo vamos a seguir haciendo. Y, plan, y ya dentro de los planes futuros, no solamente a nivel de la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís, sino a nivel nacional, viene realmente un plan eh, eh, en la parte educativa, y eh, no solamente eh, de, de, de, de un plan de, de educación política, pero también de educación electoral. Para nosotros preparar a nuestros dirigentes para el proceso de 2020. Diputado, a nivel nacional, eh, ¿cuál fue la situación que se, que se presentó eh, con relación a la candidatura de Paliza y los demás candidatos? Bueno, eh, a nivel nacional, eh, tengo entendido que el, el, el viernes... Si no me equivoco, eh, uno de los participantes, en el caso de Andrés Bautista, se retiró. Eh, ahí estaban las encuestas. Paliza realmente eh, estaba como líder en todas las encuestas. Los resultados también lo manifiestan, lo indican. Uh -huh. eh, tengo entendido, eh, estuve viendo algo temprano. Tengo entendido ganó con más de un 80%, un 86%, creo, algo así. Yanilda Vázquez no está muy contenta. Eh, sí. Bueno, eh, realmente... Lo de Paliza era un sentir de la base del partido, eso desde de, de, es de, hacía eh, meses, de, incluso de la formación del partido mismo. El partido realmente quería reencontrarse con un liderazgo joven, un, un liderazgo eh, realmente eh, que, que pudiera conectar con la juventud y con la sociedad. Y yo creo que eh, ese es un joven brillante, un hombre brillante. Yo recuerdo cuando ese joven eh, tenía eh, 19 años en la dirección ejecutiva... De, de, del PRD en ese entonces cuando allá lo presentó eh, el senador Ra Ramón Abulquerque Ramón Aburquerque muchacho con un currículo incluso de, de estudios primarios y secundarios y a nivel universitario y, y, y, y con maestría y demás, o sea, brillante y, y, y, y formación. de formación y además un muchacho humilde no sé si tú lo han, han tenido sí, oportunidad, hemos tenido... humilde un muchacho, fue de los más votados como diputado ahora se, también eh, de las dos senadurías, el senador nuestro, o sea, un muchacho que realmente eh, ...que encaja con lo que realmente son los nuevos tiempos. Y yo creo que tenemos un presidente de oro, brillante, en el caso de paliza, decir que con propuestas usted... claras, no nada, propuestas claras, propuestas realmente, ¿qué es lo que la sociedad quiere? Propuesta de, de nosotros realmente relanzar este país, una propuesta de, de, crear, de crear empleo, o sea, estoy hablando una propuesta realmente de conectar el partido con las fuerzas vivas del país y un, y un joven comprometido con el partido, porque él sabe que ahora realmente el trabajo de él es con el partido, él está claro él no viene a inventar, ya lo están lo quieren llevar a otras cosas no, no, está claro y estamos seguros que él va a cumplir con ese compromiso que ha asumido. Bueno, eso se quiere eso se encaja en una renovación definitiva claro. del liderazgo en el PRM, que teniendo prácticamente poca edad, ha podido competir con los grandes robles. Y el caso de Carolina, perdón. Y, bueno, la misma Carolina claro, lo resaltábamos. Claro. Pero en una parte, en lo que tiene que ver con la votación aquí, de ese padrón, ¿cuántos órganos se iba a votar en San Francisco de Macorís por ¿Cuántas personas o para cuántos cargos? No, mira, realmente, tal y como lo explicamos en el proceso, aquí se iban a elegir el presidente y secretario general del municipio de San Francisco oh. y de cada uno de los municipios que corresponden a la provincia de Duarte. Aquí se eligieron cinco vicepresidentes y se eligieron cinco subsecretarios. Claro, está con el presidente y el secretario. Y en cada distrito y en cada zona, por ejemplo, nosotros tenemos 19 zonas, también se eligieron los presidentes, secretarios dos vicepresidentes y dos subsecretarios tenemos ahora un procedimiento y a cargo nacional aquí habían aspirantes también. bueno a cargo nacional estaba, se estaba compitiendo por la presidencia uh -huh. por la secretaría general por 21 vicepresidentes y 20, que de aquí y 20, tenemos dos y 21 eh, subsecretarios de aquí eh, eh, eh, eh, te, tenemos dos propuestas que nosotros esperamos y, y tienen realmente una gran aceptación no, no en la provincia, porque la provincia, de hecho, eso es prácticamente eh, unánime, sino a nivel nacional, porque está el caso de Siquio, uh -huh. que es un liderazgo, Siquio viene siendo un liderazgo nacional, un líder nacional de, de nuestro partido, él quiso aprovechar esa coyuntura, y, y nosotros entendemos que va a ser también electo en la candidatura vicepresidencial. Y el caso de Franklin, eh, que Franklin ha hecho un gran liderazgo, eh, un joven que ha emergido, yo diría joven, ¿verdad?, un joven en la política... Sí. Aquí fue más votado como diputado y además ha hecho un gran trabajo eh, que es eh, eh, eh, justo reconocer en la Cámara de Diputados con propuestas, con iniciativas y con proyectos de leyes muy importantes para el país. Diputado, el PRM ahora se enfrenta a una nueva realidad. Hay temas coyunturales como la corrupción, la impunidad, falta de empleo, una serie de temas... Y también el tema de la ley de partido, la ley electoral. ¿Qué hará el PRM de ahora en adelante? Mira, eh, nosotros ya el partido, eh, después que, de una serie de procesos que se dan después de, de, de, de las elecciones, de, de las elecciones del día de ayer, eh, mm. nosotros vamos a celebrar un congreso a lo interno para definir una serie de líneas programáticas eh, de trabajo y también ideológicas. Tenemos que ubicar que claramente... Necesita. Eh, ubicar cuáles son nuestros aliados ¿Tiene fecha para ese congreso? No, no, no, todavía, no todavía no se tiene fecha, pero son de las tareas inmediatas Correcto. Eh, Yo entiendo que dentro de dos meses ya se sabrá, eh, se estará trabajando para esos fines y yo estoy seguro que Paliza ya como presidente electo lo va a enfocar en, en, en los debates, en los próximos temas ya En el caso propuesta. local, antes que se nos vaya el tiempo sí. en el caso local usted es el virtual ganador porque nos cuentan que está sobre los 70% de los votos eh, eh, escrutados en el día de ayer. Se proyectaba que más de 5 mil personas podían votar. De esto, al menos el 50% votó. No, eh, nosotros entendemos que vota, hay un mayor porcentaje. Más del 50%. Lo que pasa es que habían zonas eh, de las más grandes que todavía no se han registrado eh, anoche, no habían sí. llegado al centro de cómputo. Eh, ¿Cuándo so se prevé el cómputo? Yo, nosotros entendemos no? que la participación debe estar de un 70%, entiendo yo. No me gusta hacer pronóstico, no, no, no estoy acostumbrado, pero entiendo que en base a los resultados por ahí debe estar la votación a nivel de cantidad. Hoy tendremos el boletín final en el caso San Francisco. Yo entiendo que sí, yo espero que la CLO haga la convocatoria a los medios de comunicación para realmente dar la, presentar ya los números finales en el caso de los cargos de San Francisco Macorís, los cargos principales. El PRM tiene grandes compromisos y grandes metas con la pregunta de Fulvio. Nosotros estamos claros. Que hay que frenar la corrupción y, y tenemos propuestas para eso. Nosotros estamos claros que el, el, el, el endeudamiento del país no puede seguir. Yo estaba viendo un reporte cuando me levanté, que a veces acostumbro a ver. Es eh, increíble, señores. La deuda per cápita, estábamos hablando de alrededor de, eh, alrededor de, de, de más de casi mil casi dólares, 2.800 y algo de dólares eh, por persona, si, sin la deuda del Banco Central y otras. Estamos hablando que va a llegar que son los 4 mil si lo llevamos a pesos dominicanos y ahora estamos hablando que cada dominicano en este año está debiendo aproximadamente 200 mil Francia es la, cifra. Es la cifra. 200 mil pesos bueno, y eso personas, realmente diputado. no puede seguir muchísimas de esa gracias, manera se nos acaba ustedes está gracias a ustedes. ¿eh? nosotros vamos a trabajar y en lo, en lo que a nosotros concierne yo que he sido un crítico y yo, como opositor las internas son las que corresponden para cada partido legal. Espero que ustedes le sigan dando muestra de esto. Mandaron claro un ejemplo. Claro que sí. Claro Mandaron que el sí. ejemplo. Sí, claro bueno, que sí. sí. Gracias al diputado Gracias a usted, por gracias haber estado con nosotros y virtual ganador eh, a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco de Macorís. Nos vamos a una pausa. Retornamos de una vez con más contenido.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 colaboración 200 pesos por persona. Ven y participa. El 2018 sigue encendido en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Antillo Salida Villa Tapia Y este mismo domingo 18 de marzo, la primera carrera puntuable del campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad. Desde las 10 de la mañana y con damas gratis hasta las 12. Además, la gran rifa de un CG Tauro Turbo. Invitan Martín Templario, Mora Moto Racing y Telenor.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Y seguimos dando cobertura a lo ocurrido en el día de ayer en la convención del Partido Revolucionario Moderno. En Tenares, municipio de la provincia de Hermanas Mirabal, ahí participaba Dani Hernández. Tenemos algunas declaraciones en torno al proceso, cómo se vivió allá. Vamos a escuchar a Dani Hernández. Bueno, aquí a las 8 de la mañana se pudo llegar, era la hora pautada para iniciar el proceso de votación, pero por una tardanza de los materiales que llegaron desde Santo Domingo, que a eso de las 7 de la mañana fue que llegaron a la provincia de Hermanas Mirabal, para de ahí hacer una distribución, luego en Tenares, la CLO, hacer otra distribución, esto conllevó a que se iniciara más tarde de la hora... Eh, acordada ¿ha ocurrido algún tipo de inconveniente? no, aquí está todo en paz, todo tranquilo todo tranquilo, eh, todo ha transcurrido bien aunque ahí fuera debo confesar que habían personas que me da pena y me da vergüenza porque estamos al nivel de un partido que queremos, queremos transformarlo un partido que queremos ser la diferencia y cuando nosotros vemos personas así tan abiertamente comprándole conciencia a la gente, comprándole la cédula y que nosotros pudimos contactarlos, quienes eran y que no vinieron a votar porque vendieron la cédula o o vendieron el compromiso, mejor dicho, el compromiso de no venir al centro a votar. Entonces, en ese sentido nos da pena porque lo justo es que usted venda su idea, lo justo es que usted venda lo que en realidad se quiere para, para un partido X y que de esa forma entonces la persona lo elija. ¿Tiene usted el conocimiento? ¿Se ha dado eso en otro centro? No sabría decirle, pero cuando algo se da en un lugar, entendemos que se repite en otros lugares también. Lo entendemos, es la lógica que nos dice esto. Bueno, ahí estaba Dani Hernández, comunicador, docente. Parece ser que Tenare fue todo un ex. Eh, sí, él también. manifestó una irregularidad que se da lamentablemente en el proceso, en cada elección es aquí en República Dominicana, la compra de conciencia, fueron... la compra de cédula. Bien, él la criticaba... Criticaba, sí, mínimo, poco, mucho, pero como quiera, es una gran debilidad en el sí. sistema de elecciones dominicanas. Ah, hay, hay que en todos los... superar sí, eso. Sí, sí, eh, algún día debe, deberá superarse. Parece que hay gente que entiende que hay que pagar para servir. No, y le, y pag se supone y le que... pagan a algunos para que no vayan a votar, eso era lo que él estaba criticando. Bueno, ¿para imagínate tú te con para primarias... que no vayas a votar, porque sabes que el voto pertenece al contrario. Y, y figúrense ustedes, se lo que yo lo que he criticado, si existieran primarias abiertas, ¿qué nos sucedería? Ay, Dios santo. ¿De todo? Si fueran abiertas, sí, ¿qué nos sucedería? Porque Serían sí. ejércitos Así es. para... Para crear los organismos en otro partido que el partido contrario prefiere. Uh -huh. Iría Figúrense como, como buen dominicano, la frase famosa, iría en coche. Iría en coche. <risa> Porque prepararía decir, a su de... favor el escenario político para participar. Pero mire, yo creo que la política dominicana no resiste más reveses. Otro encontronazo como el 16 uh -huh. no resiste más reveses. Creo que no. No. Porque de aquí sería la destrucción total. Debe Miren de... que se lo digo, no se jueguen con eso los políticos que no piensan, que dejen a lo que piensan, que hagan las cosas. Sí, se habla también, y sigo con el término virtual, porque los, las estadísticas sí, definitivas así. no están. Hay que esperar que el club, como ellos le llaman, que es su comisión electoral, pues dé los boletines del final, el último boletín. Y ya lo que eh, a nivel nacional, según las proyecciones, Paliza y Carolina, son los virtuales ganadores Pues centenares, su, pues, según estas estadísticas también Daniel Hernández habría ganado, eh, le acompañaba Elías Polanco, pero eh, y Elía. no, he, he tratado de comunicarme desde ayer en la tarde y no he podido, no sé si fue que el celular se lo robaron o qué, pero he estado por comunicarme por él para no ver si... temprano en la tarde y no pude, pero bueno, eh, hay que esperar las, eh, los boletines finales de, de su, la comisión electoral. Raquel. Nos llegó una llamada uh -huh, en ya. estos momentos, que creo que tiene una denuncia, y vamos a escucharla. Buenos días. No hay denuncias, compañero. Buenos días. Un saludo especial para todos. Buenos Igual. días. Igual. ¿Con Buenos quién días. hablamos? Buenos días. Julio, Buenos días. ¿Con quién hablamos? Le habla Juan Duarte. Oh, Saludos, Juan Duarte. Es para felicitar a todos los compañeros del partido PRM de que ya. no se equivocaron, porque el liderazgo no lo cambia, sino mantener el partido. Y un hombre luchador, trabajador, incansable, que le duele, se preocupa por su partido. ¿Se refiere a quién? Al PRM y al nuevo presidente del partido. A nivel Olmedo municipal, Cava. Olmedo. Muchísimas gracias. gracias partido. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Juan. Que bueno, gracias, gracias. Gracias. Me gracias. Me acaba de mandar. decir Elías que, que, ah, fue, te a ti. que fue ganador. No regalas ah, ah, que a veces No hermana de Tenares. No te no, no, respondes, no, pues tú sabes que de a que se da no, no, esto. No, no, no. Elías, un abrazo envía Raquel. Qué? Y felicitaciones por tu triunfo. Bueno, Esperamos bueno. allá en Tenares. No, lo y esperamos zona, aquí para que una, ya definitivamente. Sí. Porque él fue muy claro. No perdón, Elías, estamos en cuaresma. Eh, fíjate perdón. algo. Me refería, porque estuvimos, hemos estado esperando una información. Y, vi, y la, antes que entré, entró la de Juan Duarte, nuestro amigo. Uh -huh. Y es que hay un lugar, no sabemos en qué escuela, eh, hay una música muy alta que prácticamente. Detrás de la escuela. Que prácticamente no permite. Eh, que los estudiantes reciban a plenitud la docencia Yo entiendo que no hay que decirle ni hay que crear nuevas leyes Porque en los lugares de, como escuelas, hospitales Debemos mantener ambientes, eh, ambientes muy controlados Sobre todo para usted hacer actividades que no estén acorde con lo que es la escuela o acorde con lo que es la salud y en este caso los hospitales o clínicas. De los que estén escuchando el programa, que sepan de qué escuela estamos hablando, que le digan a ese señor o a ese negocio, ¿verdad? Las personas que estén ahí, que tienen ese sonido, que se abstengan a las consecuencias ¿verdad? o se pongan bajo la normativa que hay. Tenemos le pueden ser incautadas todas las bocinas y también se le puede cerrar el negocio. Bueno, buenos vamos días. a recibir los buenos días. Buen, buen, día. buen sí, día. ¿Con quién hablamos? Bendecido y bello día. Amén. Amén. ¿Con Igual. quién hablamos? Te quiero, te respeto, te admiro y sobre todo te valoro ahora que lo tengo. Ah, pero Elías. Hola, querido. ¿Cómo está, Mira, no había, no había visto tu... <ríe> ¿Y Elías? ¿No? Elías, sí, Elía, por él es una la voz. Elías, hablaste Julio. mucho ayer. Que Buenos días, tú... Elías. Felicitaciones, Elías. Voy durmiendo que está todavía. <ríe> gracias, gracias, gracias. Y o sea, que no he visto tus mensajes o en sea, WhatsApp, puse el televisor ahora y vi que estaban... Eh, Desde ayer en la tarde todo. poniéndote mensajes mensaje, hermano. ¿Y tú porque, Cuando fue yo fue que tomé ahí mismo el WhatsApp. Yo te perdono. Este, ¿no? Muy bien, este no, no. salió no Nuestro partido, Revolucionario Moderno, en Tenares demostró que hemos aprendido a madurar, que vamos en el camino correcto, que estamos haciendo las cosas que nos exige la base del partido y que nos exige la sociedad... De construir un partido fuerte, un partido organizado y un partido que lleve la vanguardia de lo que es la defensa de este pueblo que Elías, está subido. ¿Con qué porcentaje que... ganaron ustedes, Dani y tú? ¿Con qué porcentaje? Dani Hernández, Hernández obtuvo un 82% Ajá. de lo que es el voto y nosotros obtuvimos alrededor de un 61%. Porque nuestro contrincante es un, un cacho muy bueno. Eh, hizo, hizo muy buen trabajo. Ahora, nosotros de manera humilde, temprano, lo primero que hicimos fue llamar a los compañeros David Casado y al compañero Tony González de acá de Tenares, felicitarle a ellos por el arrojo, por la, la capacidad, por la dedicación de ellos con relación a lo que fue este proceso y decirle a ellos, que aquí no hubo vencedores ni vencidos, aquí lo único que hubo fue un cambio de dirección pero que ellos son generales de esta, de esta tropa y que tienen que venir a aportar sus ideas, su experiencia, para que nosotros podamos entrenar, construir un partido que pueda ir a las comunidades a decirle al PLD y al partido de Danilo Medina que los pomos sufren, que Gran Parada sufre, que Paso Hondo sufre, que los hoyos sufren. Muy que bien, el municipio la, se muy nos bien, cae en muy pedazo. bien, querido Elia, Gracias, mi hermano. Gracias por tu... Eh, llamada, por devolver la llamada y dar esas explicaciones, gracias, eh, más adelante en otra ocasión te damos mucho más tiempo para una entrevista, pero debemos continuar justamente en Tenares, decíamos escuchamos a Dani Hernández quejarse de la compra de cédula, pero también tenemos la declaración de un hombre que denunció que le sí. robaron sus bocinas del vehículo en un centro de votación, y otro o sea, que, que le robaron hubo el carro. escenarios distintos robos se aprovechan de se, cera, se aprovechan ladrones hubo de todo dios santo esto no debiera ocurrir miren eso se se Le robaron las bocinas un, eh, pero el centro de votación que estoy viendo ahí es el liceo Regino camino sí, sí, el sí. centro más grande el problema eh, de los ladrones de, de tenares y qué pasó ahí pero ah. hay cámaras de seguridad hay declaraciones por los alrededores ahí. que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 El, el bonete y ya la batería no está. Pues si el cuánto lleva la música ya también se la Yo di cinco mil, mil y pico y por y la y batería. Y eh, eh, la planta está valorada como en 500 ah, dólares. La bocina no era muy cara, estaban ah, como ah, dos mil y pico ah, cada una. ¿Cómo es tu nombre? Noel Veras. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Lomasur, no, no, no, pero vivo en la capital. No, no, no. Ah, no. Bueno. Él es de Loma Azul, vive en, en Santo Domingo, en la capital, pero vino a ejercer, vino a votar. Loma Azul está en la zona alta de Tenares. De sí, subiendo la parte de la cuesta alta, como le dicen. Es penoso que se den estos escenarios un centro los de votación. Los ladrones aprovechan. Los ladrones aprovechan cualquiera, no. así es. Y yo insisto, hay cámaras de seguridad en todos esos alrededores. Así que lo pidan a los diferentes comercios para que, puede ser que tengan la evidencia de quién la robó. Yo supongo que él puso también la denuncia, la, la policía también. Sí. Hay otro caso también de un centro de votación acá en San Francisco de Macorís donde hubo trompadas. Nos cuentan. Vamos a verla, tenemos imágenes. No, no. Bueno, bueno es... lo que yo sí sé que es la misma persona que tuvo la osadía de presentar como un trofeo y como una gran hazaña. El día que se va, amotinaron en contra de los regidores en el ayuntamiento y el que le quitó la, el arma al seguridad de la vicealcaldesa, uh -huh. ¿cómo que le llaman a ese muchacho? Morenín. Uh -huh. Uh -huh. Morenín. Me dicen que fue el que Él ocasionó la, la, trompada la trompada. A otro de, de Es decir, otro lado que supone, a veces ¿no? esos dirigentes no tienen parece control. La madurez, la madurez, la madurez o control. Y son los que ponen la nota discordante. Sí. Uh -huh a un proceso que manda un ejemplo a todos los demás partidos acá en República Dominicana de que las elecciones deben hacerse al nivel interno pero no escapa a estas realidades que algún día deben desaparecer y se ¿Será que Julio Elizado no esterna? se sentía bien ahí en esa votación? Bueno Que él reaccionó no así, porque ese de lo que estaba Julio era que estaba comandando la tropa ese día Ya bueno. Del lío del ayuntamiento Ay, ay, ay. <risa> Yo me pregunto si es que Hubo una desavenencia. Así es. Se nos acaba el tiempo, señor, por hoy. Nos encontramos mañana, si Dios quiere.